¡Hey! Bienvenidos a clases. yo soy un desastre Estaba tratando de hacer un look de fantasía, quedó muy horrible y me acabo de limpiar el ojo que me había hecho. Me lavé esa parte. Esto está como para fotos de Instagram, no para videos de YouTube. Pero luego de un poquito de Photoshop se puede hacer ver artístico. Lo que parece es que tuve un accidente pero en morado, verde. Pedirte que no vuelvas más... ¿Qué fue eso Nadia? No canto así. Que no vuelvas más... Tengo la impresión de que lo que se me acaba de ocurrir también terminará siendo una locura. Voy a tomar una brochita gordita Mate, precioso, Y lo voy a aplicar a lo más alto de mi ojo, bien alto hasta arribita. Con mucho cuidadito, no mucho. Y tengo que aplicar las sombras que van a la cuenca, siempre un poquito más altas si quiero que se vean. También lo voy a aplicar en las, en las ambas, en las ambas, en ambas esquinas de los ojos. Por aquí y por aquí. Ahora voy a aplicar un poco de marrón entre el verde y el amarillo. Este marrón que se llama Eden de Prism Palette. Un poquito de concealer. Este me queda brillante. Y me lo voy a colocar donde me puse el concealer. En el centro del párpado. Que no me está quedando muy brilloso que digamos. Pero le agregamos brillo entonces más adelante si no lo tiene porque quiero brillar. Vamos a tomar ahora de nuevo el verde y vamos a mejorar esto. Vamos a difuminar entre el verde y el naranjito. Todos esos ruidos que ustedes oyen, es mi perra, ella no se deja de mover, simplemente cuando yo estoy grabando, no puede estar tranquila, sencillamente. Señora, eso es impresionante. No era lo que pensaba hacerme hoy. El labial no me convence. Creo que quiero algo más neutro, más suavecito, más nude piensan de este, Yo creo que este tampoco es el que buscaba. Tal vez el mismo que usé en el tutorial, un tutorial que grabé ayer. Es el mismo, pero creo que es el que mejor combina. Este labial es tan bonito, me encanta. Algo me dice que necesito más rubor, más contorno, no lo sé. Voy a poner más, me no importa, ya está hecho y esto es un look muy casi de fantasía para mi gusto porque yo no me maquillo así. Últimamente me está gustando usar la brocha de rubor de Real Technique para contornearme. Así que nada, espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like, suscríbete a Classymas y te veo en el próximo video. Chao!